El curso El rol de los Reyes Católicos en el Descubrimiento de América ha sido elaborado por cinco tutores, quienes, además de diseñar los contenidos y las actividades, estarán disponibles estas semanas para solucionar vuestras dudas y guiaros en este proceso de enseñanza-aprendizaje abierto y en línea. Nos presentamos. Irache Santaolalla es graduada en Educación Primaria por la Universidad de Mondragón. Javier López es diplomado en Magisterio de Lengua Extranjera Inglés por la Universidad de Huelva. Laura Sala es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Torres es graduado en Educación Primaria por la Universidad de Murcia. Iraya Rotaeche es graduada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y tú? ¿Quién eres? Preséntate, dinos qué has estudiado y en qué institución y cualquier otro detalle personal o profesional que creas que puede interesar a tus compañeros. ¡Bienvenidos!